bien de ti? Ah, sí, sí, estoy bien. Hola, sé que te lo tendré que haber dicho desde el principio, pero no tuve el valor para decirlo. Sin embargo, te siento y voy a ayudarte a salir de aquí. Hola, ¿qué Hola, Estoy contenta porque viste a pesar la cantaquita global, que los humanos se están extinguiendo y todo eso, al fin... La vida me pone a alguien con una energía tan linda como vos que hace muchísimo tiempo no la percibía. Y vos sabes, no es fácil, manejarse con plano. O sea, la gente no te puede dañar, pero tampoco te percibe. Y hubo veces que sí, me persiguieron. pero pronto sí. Mira, encantaría que sigamos hablando. Me parece un amor, pero estoy a punto de tener una parálisis del sueño. La estoy sintiendo. Sí, sí, después seguimos. No por la noche. ¿Quieres seguir? No hace se falta ahora. Tienes que hacer cosas. Más tarde seguimos. Bueno, cuando regrese, seguimos. ¡No, no, ¡No, boludo! No no, no, no, no, no. ¡Letty! ¿Dónde Debo que te una disculpa por mis amigos. Están muy pedos. No importa. Quiero aprovechar este momento para poder contarte cómo pasó. Prefiero contar desde el primer día, pero me pesa a contarlo. Tal vez no me vuelta en mi cuello, me pesa. Y vos seguís siendo tan sensibles. Es normal que si no estás borracha, las pese del Estoy lista. Nos invitó a una fiesta. Íbamos todos a comerse muchitos y a hablar el club del plan. Fui la quinta de cinco. Me escondí y corrí. Pensé que podía zafarla, pero no, ni todo. Vi como juntaba las partes que quería de nosotros. No sé ni para qué las quería. Cuidadosa y precisa para sacarnos el alma del cuerpo. Pero una vez teniendo lo que quería, nos trasladó como quiso. Me da miedo sentirte. Tranquilo, Con que me puedas sentir ya me estás ayudando. No fue fácil estar sola acá. Para no hacerse sé si opusión a mi enjevis anoche. Bueno, señoras, ¿me podrán explicar quién y cómo fue lo que está en la basura? Yo te dije que no se iba a acordar y pues no. Boluda, ¿con cuál te diste anoche? Ninguna. Bueno, sí, fumé y tomé nada más. Amiga, estás muy en una. En un momento te quedaste una hora por reloj en el baño. Y cuando saliste, te fuiste a la entrada y te prendías puchos, los apagabas y los tirabas. Sí, gracias por eso. Es igual ya nos fumamos un par. sí Te vimos la mambiada que estabas teniendo y, y cuando salimos nos dijiste... El alquiler acá me sale barato, pero yo no quería este bicho adentro de mi cabeza. Además, ni estoy cerca del centro. O bueno, algo así. No, sí, pero después te hicimos entrar. Entraste en silencio y ¡plam! Y son... y plum. Fue tan ¡Merecida! No fue tan merecida. Fue una gratis maravillosa, muy bien puesta y muy merecida. ¿Pero Nico no es super gay? Sí. ¿Y qué? ¿Nos besamos? Se dieron un piquito nomás, Leti. Bueno, perdonen. Tengo la cabeza. De... <risa> no sé. ¿Para que no terminamos? De culo lo agarramos porque siete años te ibas a comer. Uy, <ríe> uy, uy, uy. Cuando te lo sacamos dijiste. Esta no, no, no, no era nuestra casa. Esta no era nuestra casa. Es familia esta casa. Esperen, bueno. esperen. ¿Y el vidrio? Va a ser Felipe. Sí. Da una como esta. No, esas las traje de México, eran de mi abuela. Oh. No. ¿Qué te parece todo el drama que hiciste pasar la noche? Estaba redecorando. ¿Y a vos te parece la manera de respirar a mí como he dicho? No, perdón. Estaba borracha. Yo también. Perdóname a vos a mí. ¿Por qué le pegaste a Marti? Me hizo por ¿Nicolás también? Sí, es mi mismo Nicolás. Sí, lo era. Seguro que mi nieto también. No estaba acá y Nunca apareció porque se el primo que me mataron a la cagota. Ni siquiera se siente que encontró en cuerpo.